ayer en apoyo a la gente de la región que busca cómo perfeccionar sus técnicas en eh, pedagogía, actuación y dirección teatral. El objetivo es apoyar tanto a profesores de la región como actores o actrices de la región para que ellos puedan eh, perfeccionar su práctica pedagógica, eh, recibir insumos de perfeccionamiento también en las prácticas actorales, en la estética del teatro realista. ...y finalmente eh, tener eh, una mirada de dirección... ...tanto para los talleres de teatro escolar... ...como para eh, dirección de grupos de teatro profesional... ...o vocacional... ...para que eh, puedan trabajar con mayor certeza... Eh, ...calidad artística y poder llegar a, a mejores niveles... ...de, de resolución escénica". Teórico práctica, eh, construccionista, eh, va, fuertemente colaborativa, donde lo que se busca es eh, que el estudiante tenga una actitud activa frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso los profesores y los actor, actores actrices que hacen clases eh, puedan eh, también fundir su trabajo práctico con una base teórica, porque a veces uno tiene un conocimiento real de, la, de, de las prácticas escénicas, pero eh, es importante cada cierto tiempo reforzar eh, las bases teóricos, teóricas también que apoyan eh, el, la, los proyectos escénicos. teorías contemporáneas afirman que la única posibilidad que tenemos de salir del embrollo en el que estamos, el mundo, no estoy hablando solo de Chile porque estamos en un momento en que la forma de enseñar y de aprender está cambiando muy fuertemente desde la introducción en los 90 de todo lo que es la virtualidad, el mundo virtual, entonces de alguna manera eh, lo, que, lo que el aporte que hacen las artes a la educación es recuperar los espacios que tienen que ver con las habilidades sociales, con relacionarnos como personas, eh, no en términos virtuales, sino que recuperar e incentivar y no perder eh, las capacidades propiamente de eh, cuerpos concretos, voces concretas, emociones concretas relacionándose entre sí. Entonces yo te diría que el aporte eh, es fundamental. El sistema escolar de a poquito ha ido comprendiendo la importancia también de las artes escénicas, porque está súper claro en lugar de la música, el lugar de las artes visuales, pero el lugar de la arte escénica, en el desarrollo integral de una persona, ya sea en la básica, en la media o en su vida adulta, o incluso tercera, cuarta edad no está tan claro y eso yo creo que es importante trabajar como hormiguito. no importa que uno a veces no sea tan visible, pero lo importante es ir produciendo conciencia lentamente del aporte que hacen las artes al sistema escolar y cuánto ¿Cuánto la educación necesita de las artes para eh, ayudar a crear personas más conscientes, más, más amables, eh, con más noción de diversidad, eh, de, con más capacidad de resiliencia y con mayor eh, eh, herramientas para salir adelante en las dificultades? 18 personas muy muy interesadas de distintas partes de Castillo, de Puerto Natales, de aquí de, de Punta Arena, eh, muy diverso un grupo que va de un grupo etario yo diría que de unos 25 a unos 55 años, que eso es muy positivo porque hace que el grupo eh, comparta puntos de vista de la educación, del teatro. ...que vienen de distintas generaciones... ...y eso hace que el taller se vuelva muy eh, positivo, eh, creativo... ...y, y muy, muy eh, aportador para, para todos... ...tanto los más jóvenes como los más grandes... ...y por otro lado, que algo que a mí me interesa mucho... ...es que ellos se conozcan entre sí... ...que puedan trabajar después de este taller... ...ojalá en un sentido más de red... ...que puedan constituirse como una red de teatristas... ...o de pedagogos teatrales... Eh, ...o de ambas cosas... ...que puedan eh, pedirse ayuda... ...que puedan colaborarse entre sí... ...de pronto aunar eh, necesidades... ...para pedirlas más claramente... ...al Consejo de la Cultura o a la Municipalidad... Y que, ...y que no trabajen en forma tan aislada... ...eso es un objetivo... ...y el otro importante es que también en la región... ...haya conciencia de que aquí hay gente... ...súper capacitada... ...para poder ir a, un, a, a dar un espectáculo a un colegio... ...o hacer un taller a un centro cultural... ...o, o trabajar con algún aspecto de la vida comunitaria de, de la región. Eh, sí, Ay, bien, Me Me de, clase, de No, no, no, no, pero pero, de, de, pero ¿De no No, no, pero queda no, nada, pero queda pesado, ¿Qué sí. Está pasando, no, no, no, no, no, no, no, no, te pasando, a no, es algo novedoso porque está orientado a la parte pedagógica especialmente para los profesores de educación básica y también hay una gran cantidad de actores muy jóvenes todos y yo soy como la, el único ajeno a todo esto pero como gestor cultural yo tengo que estar involucrado en todo lo que es cultura y las artes en, en, los, en la educación la verdad que Da gusto eh, adquirir estas herramientas pedagógicas y teatrales eh, donde el área que yo trabajo es la educación. La verdad es que es muy significativo para mí, un aporte enorme que hace el Consejo de la Cultura y para todas las personas que no tienen la posibilidad de, de, de viajar y hacer un, un diplomado. ¿me Entonces la verdad es que es muy enriquecedor, Conocí, se conoce mucha gente de distintas áreas profesionales y la verdad es que muy significativo. Me parece un taller sumamente completo en donde se abordó de manera teórica y práctica eh, la labor del de profesor o del monitor de teatro, ¿cierto? que en nuestra región muchas veces se ejerce, ejerce esa labor sin una preparación tan teórica, ¿cierto? en donde o muy bien lo hacen los profesores que no tienen tanto conocimiento del teatro o muy bien también lo hacen los actores que no tienen tanto conocimiento de la pedagogía. En este taller yo creo que nos quedó claro que en realidad uno no es sin el otro. Superó mis expectativas porque en realidad yo esperaba como un taller de teatro, ya todo Maggie tiene un texto, hace esta obra, pero en realidad era más improvisación, más trabajo en equipo y era absolutamente dirigido a lo... A, en mi caso yo todo el rato luego hablo y para mis niños, entonces más que superado, no, estoy muy contenta. Me parece eh, realmente importante la instancia de este perfeccionamiento, puesto que... Eh, bueno, como soy estudié en Santiago, al llegar acá a Magallanes me di cuenta que no estaba muy... no había mucho que, que, que, que herramientas que te puedan entregar para seguir en este camino de, de la educación y, y seguir teniendo herramientas. Entonces me parece súper propicio y bastante aceptado, sobre todo que yo soy de Puerto Natales, mucho más lejos de Punta Arena, y que puedan contactarnos para este tipo de situación. Me parece muy, muy positivo, muy gratificante, una gran maestra por lo demás, eh, realmente ha sido una experiencia maravillosa.